Buenos días, welcome everybody. Uh, Eduardo Restrepo, Mr. Roboto speaking. Aquí estamos dejando entrar los equipos. All the teams are getting ready to join us today. We're going to ask you to have the cameras off, microphones off, cámaras y micrófonos apagados para eh, no ocupar mucho ancho de banda. Eh, estamos esperando eh, los representantes de 141 equipos. Los que no pueden asistir simplemente ven la grabación. We're waiting for the coaches o trainers for the 141 teams. In case you cannot join us, you're going to see the recording. So don't worry about it. Bueno, eh, vamos a hacer una parte, primera parte en inglés, la segunda en español. Esto debido a que tenemos equipos de Eslovenia, India, Kazajstán y Filipinas conectados. Eh, y allá ya es un poco tarde, sobre todo Kazajstán, India y Filipinas. Entonces vamos a tratar de no demorarnos mucho. So, just to let you know, we're going to do English and Spanish. First in English and then in Spanish because we have teams from Kazakhstan, India, Philippines, Slovenia, that Poland eh, eh, that are going to be joining us. So, the idea is give the information first to them because the, it's kind of late there. Okay? Entonces, en ese orden de ideas voy a empezar con la información en inglés. Okay? Me esperan con paciencia los equipos latinoamericanos. Me esperan con paciencia... Eh, ya voy a dar la, la, la información en español Hola Verónica, eh, cámara apagada y micrófono apagado porfa Para eh, que no eh, obtener mucho ancho de banda aquí Listo, primero vamos a darle información en inglés Y luego en español enseguida eh, la repito Ok, that being said For my, uh, for my teams from uh, the other side of the world And uh, also the Brazilian teams Since I don't speak Portuguese Sometimes it's easier to do it in English as well Very important. What are we gonna review today? Very simple. We're just gonna go ahead. I'm just gonna show you here. Uh, okay. Uh, Jay, can you confirm if you can see it? Yes, can you see the yes, screen? Yes, okay. Yes. So Uh, and right now, you're looking at the screen for RoboJam. Remember the information. We go to the registration part, and over here, we can see the rules, everything there. So, just to go abroad, uh, I'm gonna talk in Spanish only for three challenges and uh, in English, sorry, for three challenges coloring, uh, this drill, and RoboSketch. I'll repeat it in Spanish later on. Uh, Just the only one that has really different rules for RoboJAM All Stars is Colornith. I already sent you a video. I I want you to, to go to the website. Remember is RoboJAM.live, right? Uh, go to the website. I, I don't know if you can, let me just one second. Yeah, you can see it right now. Uh, RoboJAM.live. The idea is that uh, in the website, you can see the rules, the schedule, all the information I actually send you the info also through WhatsApp but the idea is that you look for the info here I mean that's what the info is for so if you go to ColorInth you're gonna see that Coloring has it in English and Spanish where okay here it is in English I'm gonna open it and The only thing that is different is that we change a couple of things. Number one, okay, all teams are going to have only one classifying round. That means that the first round counts and only the eight best teams will advance to the final round. Okay, we have 34 teams, so only the eight best, yes, advance to that final round, a round of eight. Now, And from there, we get first, second, and third. The numbers and letters, I already seen your video last week. I will remind you uh, later today. Tomorrow is the premiere. We're going to show you the positions tomorrow. Okay? Um, we already uh, have everything set up so you can see it. Another thing, we changed the maximum amount of time. Per round instead of four minutes, it's gonna be three minutes. Eduardo, how hard it is, blah blah blah. Look, but historically we know that all the teams, winning teams, can do it between usually under one minute, but for sure under two minutes. So three minutes is more than enough time. It's very likely that you go over two minutes, it's very likely you won't be able to classify to the next round. So that's something you will have to practice once we reveal the, the positions next week uh, tomorrow sorry the positions tomorrow you have that week in order to practice practice practice practice okay uh, I want to know if there are any questions doubts anything regarding coloring right now okay no, then positions will be Yeah, it means we'll be informed tomorrow. The, the positions will be given tomorrow. The okay. We're gonna give out the positions tomorrow. Those positions are gonna be uh, given away tomorrow uh, at 7 a.m. Colombian time. So that would be 5.30 India, for example, okay? Uh, okay we, we already scheduled the video, it's already There, I will resend it through the WhatsApp. But everybody, I mean, through WhatsApp, I already uh, share it. Okay. Okay, that's why we talk. What we were talking about? Uh, what we were talking about regarding. Um, okay, one second. Okay, regarding a uh, coloring. That's pretty much it. I. If you have any other questions, remember you can send me a message my contact is in the whatsapp group, you cannot do it through the whatsapp group but you can send me a private message there, no problem. sketch and this drill stays pretty much the same. We're going to be revealing uh, pretty much in eight, seven days <laughs> from now. We're going to be revealing the, the challenge. Uh, challenge are ready. We already know where we're going to uh, show you. We are pretty much a week away almost exactly a week away um, from a starting RoboJam All-Stars so just to let you know that this information is there in the website in robojam.live so you if you need it you can get it all the information about sponsors all the information regarding uh, everything pretty much okay now that's it for the international teams from the Uh, Slovenian, Polish, uh, Slovenian, Polish, uh, Kazakhstani, and uh, Filipino teams. So if you have any questions, uh, please let me know and I will be more than uh, happy to help you out with that. Eduardo, you will also upload the folder with task. Uh, okay, this is the thing. I haven't. The I haven't shared it yet, but yeah, it's mm -hmm. ready. It's, it's ready. I will share it in, in due, it, in the due moment. The videos, uh, the link, sorry, the forms for the videos to submit the videos for this drill and road sketch is ready. I will be sharing that through the email and through the WhatsApp group. So don't worry. Uh, okay. Super, super. Okay. okay? Clear. That information is going to be shared in due time. Don't worry, okay. but it's ready. Super. We have it ready. It's just a matter of, of, of sharing it. Mm -hmm. Okay. Okay. Thanks. Okay. Uh, bro, bro, bro. I don't know if Indian teams or anybody else has Filipino teams. If you have any questions, Brazilian teams. No, we're good. Okay. So I'm gonna switch to Spanish. If the other teams want to stay, you can stay. If not, you can disconnect. That's fine. Just be sure that you, um, if you have any questions, let me know. Okay. It, it was very brief. Is it, this meeting is just in case you have any questions, um, in case you want to make any questions to me, or if you have anything regarding the competition you're still not clear about. Okay. Bueno, perfecto. Ya vamos a, hablar, a cambiar entonces a español en este momento. Entonces, primero que todo, le quiero dar eh, un saludo a todos los equipos latinoamericanos que están presentes. Tenemos equipos de Canadá, tenemos equipos de todas partes. ¿Listo? A ver, a ver qué pasó, qué pasó por ahí. Eh, tenemos equipos de Canadá, equipos del Salvador, equipos de México, equipos de... Colombia, eh, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, eh, Argentina, tenemos equipos de, de latinoamericanos, bueno España a la final el, el, que, el que estaba representando a España está ya en Colombia, eh, pero bueno ahí estamos equipos brasileros que también están aquí presentes, nuestros amigos de Finish Robotics Team. Eh, nuestros amigos de Dragon Force de Brasil, de Curitiba y, y otros, eh, de otras ciudades. Bueno, les cuento, les cuento, les cuento, les cuento. Les cuento que eh, tenemos modalidades, eh, cambia un poco la modalidad. Para aquellos que están en RoboSketch y Disc drill es prácticamente lo mismo. No hay cambios. RoboSketch y Disdrill se mantiene igual RoboSketch y Disdrill simplemente lo que se va a hacer es que eh, se da el reto, tiene una hora y media, igual que siempre, se manda la rúbrica. O sea, ustedes ya han participado eh, por, al mínimo una vez, entonces ya saben cuál es la dinámica. RoboSketch y Disdrill no cambian en ese sentido. Eh, igual los invitamos a que lean los reglamentos de nuevo para que revisen, en caso de tener alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, queja, reclamo la puedan hacer Colorín, para los equipos que están en Colorín Colorín tiene un cambio esencial y es que Colorín como solo tiene normalmente dos rondas va a haber una sola ronda para los 34 equipos que es una ronda de eliminación. eliminación eso significa que de esos 34, solo pasan los 8 mejores a la, la segunda y, y última ronda. De esos 8 que hacen la segunda ronda, les se saca el primero, segundo y tercer puesto. Eso significa que vamos a tener prácticamente un total de 42 intentos entre los 34 de la primera ronda y los 8 de la segunda. Eso es mucho. <ríe> ¿Listo? Por eso también, una de las características, una de las cosas que se hizo, simplemente para mostrarles el reglamento es que eh, vamos a ver acá simplemente para mostrarles a ustedes el reglamento es que eh, nosotros eh, a ver vamos a estar acá en colorín esto está bueno esto está en inglés hablamos el de español eh, dice que pasa de 4 a 3 minutos por ronda, cierto? Eso, eso está incluso en amarillo para que lo vean todo. ¿Cuándo se dicen los números y las letras? O, o, pues los, las dos pues las posiciones a las que hay que ir mañana, a las 7 de la mañana, ahora Colombia. Eso ya está programado, listo. Eh, ya se les pasó el, el link desde la semana pasada. No es sino que vayan, le pongan recordatorio y la puedan ver mañana en premier. El video eh, pues no dura más de 5 minutos es esta parte simplemente tenemos 18 posiciones y esas 18 posiciones se va a sacar, normalmente son 28 posibles posiciones descartamos las 10 que ya han salido en torneo robojam para dejar 18 que nunca han salido para evitar de que cojan estrategias de videos y, eh, y al azar eh, quedó una, se hizo incluso con una ruleta que iba eliminando entonces ahí sí fue al azar totalmente y, y bueno ahí para que vayan viendo eso se va a ver mañana, entonces recuerden que solo es tres minutos por ronda, históricamente el que gana lo hace en menos de un minuto, o en el peor de los casos, eh, minuto y medio, pues menos de dos minutos con seguridad, entonces tres minutos es más que generoso. Listo, eh, aquí hay de pronto en las que están en, en, en español, hay un, un, un, una equivocación que aquí damos 3 minutos, aquí dice máximo de cuatro minutos, pero no, la ronda es de tres minutos. ¿Listo? Para aclarar, por eso está en amarillo, está todo muy claro, eh, se ha dicho, se ha repetido, es tres minutos por ronda. Y si nos vamos a poner, vea, pero es que ahí dice que la regla dice que cuatro, ¿listo? Entonces nos vemos como hay información conflictiva, que con, eh, en conflicto nos acogemos a la regla 4, que entonces eso queda a criterio de los jueces y el organizador, y dijimos tres minutos, punto. ¿Listo? Para que no nos pongamos necesidades técnicos y demás que a veces eh, eh, eso pasa bueno eh, no sé si tenemos alguna duda de Robesketch eh, Disdrill o coloring en este momento no, vamos bien listo, vamos a pasar entonces al reto estintas que el resto de Steam Task ya tiene ganador ya tiene ganador eh, en el reglamento decía que se anunciaba eh, bueno en, en el calendario decía que se anunciaba el ganador hoy en el sentido de que se le anunciaba las rúbricas, ya las rúbricas se enviaron desde ayer, o sea ya cada equipo sabe que, cuál es el puntaje que tiene, igual pues vamos a anunciarlo eh, eh, el día de, de, de hoy, vamos a estar publicando el video sí ya los equipos tienen las rúbricas vamos a estar publicando el video para que lo vean, lo disfruten ya tenemos ganador de, del reto Stimtas, que es el reto de innovación. Eh, desafortunadamente, de, cuatro, de siete equipos inscritos en todo el año, solo cuatro mandaron videos, de los cuales solo tres se inscribieron para los All Stars. Hubo uno que los chicos estaban de intercambio, no pudieron participar, a pesar de que eran los que habían ganado en Colombia. Pero bueno, entonces Stimtas ya tenemos primero, segundo y tercer puesto. Se va a mantener, se había dicho que de pronto se daba un solo premio al primer lugar, y no al segundo y al tercero, se va a mantener eh, los, los, los, las cantidades eh, de 60, 30 y 15 dólares, en ese orden, primero, segundo y tercer puesto, para eh, los equipos, para, para que lo reinviertan en, en comprar cositas para, para, el, para el evento. Bueno, vamos a entrar entonces ahora en materia con los cuatro retos que nos quedan. Bristol Race, Viper Race, Skill Drive, y BumperBot, vamos a empezar con con el de los chiquis chiquis que es el Bristol Race en el Bristol Race solo tenemos eh, no tenemos eh, muchos equipos tenemos eh, 12 o 13 si no estoy mal si ¿Sí? espero un momentico yo abro aquí mis registros para poder eh, mirar eso solo tenemos 12 eh, o 13 equipos en total entonces eso eh, en este momento, por aquí me están escribiendo que si sí queda grabada, pero no les puedo contestar porque estoy en este momento en grabando precisamente, chicos. Entonces, bueno, eh, a ver. Un momento, un momento, un momento. Vamos a mirar aquí la cantidad de equipos. Entonces, en Coloring tenemos 34 equipos, Disdrill 32, RoboSketch 19. Bristol Race, perdón, en Bristol Race solo tenemos 6 equipos. En, en Bristol Bay solo hay seis equipos. Esos seis equipos... Eh, creo que en total hubo siete equipos clasificados entre los torneos de eh, Royal incluyendo el alfa alfa Beta y Colombia, porque fueron los únicos torneos donde hizo la categoría. Pero varios fueron equipos que repitieron. Entonces, por eso dejamos así. En esa categoría... Eh, el reglamento es muy claro al respecto y dice lo siguiente, ya vamos a poner aquí el reglamento para mostrarles, yo creo que aquí se están uniendo a tiempo los que son de esta categoría entonces, en el reglamento el reglamento es muy claro al respecto y en Bristol Race dice lo siguiente que vamos a hacer una ronda clasificatoria, que son tres rondas cierto, pero una eh, clasificatoria para todos los equipos y dice lo siguiente vamos a ver eh... todos los equipos aquí en la CIC, todos los equipos tendrán una ronda clasificatoria en caso de contar con menos de 10 equipos registrados se irá directamente a la segunda ronda como solo tenemos seis equipos, eso significa que Bristol Ray solo va a tener dos rondas. O sea, técnicamente se, nos pasamos la primera vamos a la segunda. De esos seis equipos, solo se elimina uno. Eso, pasan cinco a la última ronda y ahí se saca primero, segundo y tercero. ¡Listo! Entonces, recuerden que todo el tiempo eh, vale. Eh, vamos a contar un solo decimal, como se hizo en Colombia. Un solo decimal. Eso significa que si sacan un, un segundo con 85, es 1.8. ¿Sí? Vamos a, a, a darles el menor tiempo. Entonces, 1.89, 1.8. 1.91, 1.9. Listo. Entonces, eh, así se va a hacer. Eso es en cuanto al a, a, a, a Bristol Race. No sé si tienen preguntas a alguno de los equipos del Bristol Race. Si no hay preguntas, muchas gracias. Pasamos al Viper Race. El Viper Race es un poquito diferente. Porque en Viper Race, eh, simplemente para mostrarles aquí que yo tengo aquí la lista. En el Viper Race, esto ya se los compartió, en el Viper Race tenemos 13 equipos. Eso significa que de esos 13 equipos, tenemos una primera ronda con 13, una segunda ronda con 10 y una última ronda con 5. ¿sí? Entonces a la segunda pasan los 10 mejores, a la última los 3. Los, eh, Nosotros ya tenemos un sistema eh, hecho de que a medida que van transcurriendo la ronda y vamos poniendo los tiempos, nos van dando el ranking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para que pasen los, de, hasta 10, ¿cierto? En estas categorías. Para que pasen esos 10 o esos 5. Eduardo, ¿qué pasa si hay dos equipos empatados en el décimo lugar? ¿Sí? Que eso puede pasar. Si hay equipos empatados en la última posición de clasificación, pasan. Me explico. El equipo clasifica con tiempo... El noveno equipo clasifica con tiempo de... Yo qué sé, de 20 segundos. Y el 10, y el 11, y el 13 tienen 21. Pasamos entonces, el, el 10 el 11 y el 12 tienen 21, hasta el 12 pasamos, ¿sí? El, el sistema incluso no lo clasifica, si hay empatados, por ejemplo, cuatro equipos empatados en el quinto lugar, cuenta esos cuatro equipos como quinto lugar, ¿sí? Como quinto, sexto, séptimo, octavo, esos, esos cuatro los contaría como quinto lugar, ¿sí? Y el, el equipo que sigue sería el noveno lugar, ¿sí? técnicamente el, el sistema ya hace eso automáticamente entonces nosotros ya lo tenemos para que nos lo muestre en verde, cuáles son los equipos que pasan y esos son los equipos que pasan y ya. entonces eh, eh, eso es una gran ventaja para que los equipos sepan eh, cómo se va a manejar y cómo lo vamos a hacer eso en cuanto al Viper recuerden que es un metro y medio recuerden que la base o sea lo que toca el, lo que toca la parte de, con la superficie es de 15 por 15. Recuerden que no tiene que ser otto En México participaban con otto solamente por cuestiones de patrocinio, pero eh, nosotros estamos abiertos para el All Star, es todas las plataformas, todas las plataformas. Eso significa que cualquier plataforma puede participar. ¿Listo? Para que no se les olvide, para que no se les... Eh, ay, es que como así se podía hacer con otra cosa... Eh, hay que leer las reglas. Eso están las reglas. Las reglas están... Para el All Stars están subidas hace más de... casi tres meses. Dos meses y medio, si no estoy mal. Entonces, nosotros publicamos calendario, reglamento, página, condiciones del All Stars desde junio. ¿Sí? Y estamos en octubre. O sea, tuvieron a julio, agosto, a septiembre, octubre, casi cuatro meses. ¿Sí? Nosotros eh, publicamos eso con mucho tiempo. Hubo equipos que se, se inscriban al final, pero eso ya es cada equipo. Bueno. Vamos con entonces con las últimas dos categorías, que serían eh, la categoría skill drive y la categoría de, eh, de bumper bot. Para skill drive. Para skill drive tenemos un total de. 19 equipos. Listo. Eh, recordemos tener muy bien pegadas las hojitas para, para todo. La, eh, lo que es la pista de Skill Drive no es la misma. Eso está en el reglamento que no es la misma. Para que no me digan cómo así, no sabía, cuando dijeron, hace más de tres meses. Listo. La pista de Skill Drive eh, la vamos a mostrar aquí en el. En el en el reglamento skill drive rules, aquí. la pista de skill drive van a ver que cuando si la imprimen en blanco y negro va a ser con una escala de grises si la imprimen en, en, a color sale como verdecita y moradita eh, ahí tiene ya los puntos marcados si se queda aquí es 10 puntos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 listo ¿Qué significa? Que tenemos que tener, ver muy claro que se peguen las hojas. Ahora, eh, hemos, nosotros ya hemos mostrado mucho cómo se pegan. Se pegan primero las de abajo. Se pega la E. El papel del borde de la hoja del, de la F se pega con el borde aquí de color de la E. Chun. Luego la G encima, luego la H encima. Y luego hacemos lo propio con la A, con la B, con la C y con la D. Y lo que nos quede espacio entre línea y línea se rellena con un marcador, con una cinta y demás. Eso ya se ha explicado y ya lo deben saber porque ya se ha hecho varias veces. Si tienen dudas, hay un video en el canal de Mr. Roboto que lo explica. Listo. Para que sepan. Pero quiero que tengan muy claro que eso ya se ha dicho. Ya se ha dicho. Ahí está en, en las reglas Si ustedes van aquí a, a, de nuevo a la página de Road All Stars en reglas ahí les aparece esta carpeta donde tenemos toda la información toda la información en Skill Drive tenemos también eh, tenemos ya dijimos 19 equipos eso significa que vamos a tener una ronda de 19 otra de 10 y otra de 5 y de esos 5 ya sacamos los tres mejores Listo, vamos eliminando. Vamos a ver cómo nos va con este formato y muy posiblemente, si este formato gusta, y pues por eso ya lo evaluaremos después al final, eh, continuaremos con el formato eh, en el resto de las competencias del año entrante. Listo, si no, podemos volver al, al formato original. Muy posiblemente ya no serán tres rondas, sino dos rondas. Eh, por cuestiones de tiempo, bueno, hay que mirar cómo se hace. Aquí el tamaño es 20x20, eh, 20 20, para que lo tengan en cuenta. Listo, pueden imprimir la ojito para que sea más fácil, o tener los, los, eh, las reglas o los flexómetros listos. Por favor, por favor, tener todo muy listo. De, ustedes ya han participado, ya saben la agilidad que tenemos que tener para, para homologar pistas. Entonces es muy importante que ustedes nos colaboren teniendo flexómetros listos, las reglas listas, de forma tal de que nosotros, que un juez pueda hablar un robot en menos de un minuto. ¿Sí? Tenemos categorías de 19 robots. Si nos demoramos 5 minutos por cada uno, pues casi que necesitamos que conectarnos dos horas antes para poder empezar. Que esa no es la idea. ¿Listo? Bueno. Ahora. La última categoría que es Bumper Bot. Bumper Bot mantiene la pista a las mismas medidas. Eh, ustedes ya conocen la pista, ya la han armado, se va a mantener. Eso para este año. De pronto para el año entrante se va a considerar un cambio de diseño. Así como se hizo el año pasado en el Alfa, este año se hizo toda con otra pista y eh, para el año entrante puede haber otra pista. Para el Skill Drive, si decidimos hacer una pista totalmente nueva, para facilitar la parte de puntaje. Recuerden que en el skill drive era sobre 130 puntos y a veces nos enredamos un poco de tiempo para calcular. Entonces decidimos estandarizarlo con 10 puntos. ¿Me están escuchando? Creo que se me fue la señal. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, Axie. Bueno. Entonces, eso en cuanto a skill drive. Bumper bot. Lo mismo, en Bombergo tenemos 15 equipos inscritos. De esos 15 van a la primera ronda, la segunda van 10 y la tercera van 5. Y ahí sacamos los ganadores. Todas las categorías van a tener premio en efectivo de primer puesto 60 dólares, segundo 30 y último 15. Y también les vamos a dar una acreditación para un evento de robo llamado Stars. Esa acreditación no se las vamos a enviar como siempre, si sí, el Skill Drive es el que es radio controlado, claro. Sí, sí, sí. El Skill Drive es el que es radio controlado y eso ustedes ya eso no cambia, eso no cambia. Eh, es muy importante tener en cuenta que eh, de pronto las acreditaciones nos demoramos un poquito en darlas por una cuestión. Vamos a establecer el calendario de eventos de aquí a diciembre. ...con nuestros... Eh, ...con todos nuestros directores... ...en este momento... ...bueno les cuento... Eh, ...vamos a tener... ...salen algunas direcciones... ...por ejemplo Etiopía y Nigeria no continúan con nosotros... ...dado que eh, no tuvieron posibilidad de hacer torneo este año... ...entonces no continúan... ...España lamentablemente nos ha informado que no continúa... ...por si hay alguien de España interesado a la orden... Eh, ...pero también se nos une muy posiblemente... ...estamos en conversaciones con gente en Chile gente en Uruguay, El Salvador, Venezuela y también en Europa, estamos en este momento en conversaciones con Moldova. Entonces la idea es para potenciar esos nuevos eh, eventos, muy posiblemente eh, se darán acreditaciones a alguno de esos eventos nuevos. ¿sí? Eh, que después sí, ay no, es que no tienen la categoría que yo quiero, pero no, ya eso no lo dicen y y se podría cambiar para otro evento, pues la idea es originalmente dar acreditaciones para esos eh, países nuevos para impulsarlos y colaborarles un poco eh, con, con todo lo del evento. Entonces muy posiblemente estaremos dando para Moldova, pues si se da lógicamente la firma, la, la, el comienzo de los torneos allá, Moldova, Uruguay, El Salvador, y eh, Chile y eh, Venezuela. En bumper bot, entonces ya, yo creo que ya, ya, hay todo, ya dijimos todo. Si hay alguna pregunta, duda, inquietud por el chat, por favor, va a abrir en este momento el chat. Si hay preguntas por el chat o eh, me dicen, abre el micrófono. Hola Eduardo, una consulta. Dale vero. Bien, queremos saber en realidad cuándo compite Colorini y Skill Drive día y horario Argentina. Bueno, eh, vuelvo y, le, y les repito lo siguiente. Toda esa información está ya en la página web desde hace mucho rato. Entonces, venga, se los voy a poner aquí. Sí, pero vos sabes que, no sé, nosotros no logramos interpretar porque la vemos dos veces. Por no, eso ya, ya, te ya, consulto. Ya, ya, mil te, disculpas. Tranquila, mira. Aquí dice Colorín es el 31 de octubre a las 7 de la mañana hora Colombia. Eso significa 9 de la mañana hora Argentina. A las 7 de la mañana, o sea, la idea es que vaya de 7 a 11. Porque empieza con una reunión de media horita y luego empieza la, el, el reto como tal. Listo. esas reuniones para qué? Es el llamado a lista, que es obligatorio para saber que todo el equipo está listo. Entonces es de 7 a 11 hora Colombia, 9 a a una hora argentina el domingo 31 eso en colorín y el skill drive es también en las horas de la tarde el mismo domingo eh, empieza a la una y media hora colombia o sea a las 13.30 hora colombia que serían las 15.30 argentina y estamos terminando a las 16.30 colombia o sea 18.30 argentina la idea es eh, lo separamos entre mañana y tarde eh, y la idea es terminar pues el evento ese, ese mismo día, skill drive sí tenemos muchos equipos pero como es eliminación directa no creemos que nos demoremos tanto ¿sí? técnicamente vamos a tener eh, 35 rondas ¿sí? normalmente si tuviéramos 15 equipos son 45 rondas que es mucho más ¿sí? entonces 35 rondas realmente es como si tuviéramos dos equipos inscritos más o menos en formato tradicional entonces es eso, toda la información, porque vuelvo y repito igual que aquí está la información, porque ahí están todos los links, ahí están todos los links para que, se, para, para que vayan. ¿sí? Eh, igual nosotros por el, el grupo de WhatsApp, eh, nosotros estamos recordándoles, nosotros igual por el grupo de WhatsApp siempre estamos reenviando la información, les estamos recordando, recuerden como hoy, recuerden que tenemos reunión en una hora a pesar de que ayer se les había hecho la invitación por Meet, a pesar de que ya está en la página web, o sea, nosotros igual les recordamos pero es para, para, para recalcar mucho que esa información ya toda está disponible y toda está en la web ¿sí? para el que la quiera eh, adquirir, ¿listo? perfecto eh, y eh, no sé, ¿quién más eh, tiene alguna pregunta? Doy, inquietud, sugerencia, queja re reclamo Eduardo, muy buen día ¿Cómo estás no con mal. Lucho? Qué, ¿Qué mal, Lucho? Bien no, qué mal, Muy bien, muchas gracias Saludo gracias. a todos los participantes Y muchas gracias a vos, Mr. Roto, Por todo tu esfuerzo Y por fomentar la robótica Perfecto. Eh, Tenía una pregunta Entonces, de acuerdo a las modificaciones Que se hizo en eh, Bumperbot, ¿No se tendrá en cuenta en ningún momento El acumulado de rondas? No ¿Para desempates? No. Eh, por, por reglamento se hace lo siguiente. Se hace una primera ronda de todos y se clasifican los mejores 10. Si hay empate en posiciones de clasificación, me explico. El décimo lugar en la primera ronda o el quinto lugar en la segunda ronda, igual todos esos equipos pasan. Entonces tenemos en el décimo lugar... O sea, el el, el equipo que quedó de 10, 11 y 12, todos tienen el mismo tiempo pasamos entonces dos equipos, no hay problema el equipo que quedó el quinto, sexto y séptimo en la segunda ronda tiene el mismo tiempo, pues pasamos esos siete equipos la, y eh, porque se van eliminando y ya en la última ronda, solo hay desempate que se hace con una ronda adicional en caso de haber empate en las primeras tres posiciones, me explico hay empate, ahí tenemos Dos equipos en el primer puesto, bueno, tenemos uno, dos y tres equipos y los dos primeros tienen el mismo tiempo. Hay que desempatar para ver quién queda de primero y quién queda de segundo. El, el segundo y el tercero están con el mismo tiempo, desempatamos a ver quién queda de segundo quién queda de tercero. El tercero y el cuarto con el mismo tiempo, desempatamos a ver quién queda de tercero. Solo se hace desempate en la última ronda cuando, eh, para saber quién queda en podio Pero en las posiciones de clasificación en la primera ronda y en la segunda, eh, si queda dentro de una posición de clasificación, pasa. Nosotros el sistema que implementamos es con una fórmula que nos permite decir independiente, no que pasen 8, que pasen 10, no, sino que pasen los que están en los primeros 10 lugares. Y si hay empate en ese décimo lugar, igual lo arrastra, igual nos dice que, que clasifica. ¿Listo? Entonces, no, no, entonces respondiendo no es el acumulado, solo se va a tomar en cuenta eh, la cada ronda cuenta prácticamente. Tú puedes tener una, una ronda excelente la primera y la segunda te fue mal. Nada que hacer, es como en el mundial. Puedes salir de primero en el grupo, pero perdió el octavos de final, lo eliminaron. ¿Sí o no? Perfecto, no esto está muy bien. Eh, una última pregunta, qué pena Eduardo. Y es, eh, la posición que se elija para cada ronda es la misma para todos los equipos. Eh, pero se va a cambiar en la primera, segunda y tercera, sí. Se va, igual se va a claro, cambiar. Claro, claro, sí, pero por cada ronda. Es la, en la que es se da una posición. Que todos sí, los que sí, sí, sí, sí. sí. Para, para que estén en igualdad de condiciones. Sí, por lo menos por ronda. Muy bien, ¿sí? perfecto. Para que estén en igualdad de condiciones por ronda. Entonces, la, la, la posición: ronda 1, pronto. Posición: ronda 2, posición: ronda 3. Ya. Eso, eso ya está muy Todo súper claro. establecido, sí, señor. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, listo, entonces damos por terminado entonces, en este momento la reunión. En caso tal de que alguien tenga alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, queja, reclamo, nos va diciendo y con el mayor de los gustos eh, les colaboramos. Ya les cuento que nosotros, por ejemplo, ya empezamos reuniones de, de jueces. Ahorita tengo reunión de jueces también. Eh, Nuestras reuniones de jueces empiezan desde ya porque nosotros nos queremos también preparar para ustedes. Nuestros jueces fueron seleccionados, ya cada categoría tiene su juez. Ustedes saben qué juez le toca. Ya publicamos los perfiles de cada juez para que no vean que no es ningún aparecido. Los jueces son personas que han estado ayudando, que son del medio... Todos los jueces, sin excepción, todos los jueces que tenemos nosotros en el Robojam All Stars han sido juez en algún otro torneo de Robojam. Sin excepción, todos los jueces han participado. Eh, ah, bueno, con, bueno, sí, dos excepciones de los europeos, pero que han participado en, eh, como jueces en otros torneos. Pero, eh, de resto, todos los jueces, todos los latinoamericanos han, han sido o son organizadores de RoboJam, han sido entrenadores de RoboJam, han sido jueces de RoboJam o sea, para que crean que, para que vean que de verdad son es una cosa que, que, que nos tomamos muy a pecho les publicamos las, las reseñas de los jueces para que vean de nuevo, repito, que no son ninguna, ningunos aparecidos, son personas que están en el medio y que son eh, eh, están haciendo algo por, por todo esto, entonces bueno muchísimas gracias, un abrazo eh, sí, muchas gracias. Sí, nos vemos el día de la competencia. Un abrazo a todos. Aquí, entonces, paro la grabación. Un abrazo. Hasta luego, paro la grabación y publicamos para los equipos que nos estuvieron.